¡Solcito! ¡Hora de bañarse! ¡A jugar con las burbujas! Y voy observando cómo van danzando las olas del mar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 De viajar cantando con mi libertad